Vamos a generar ahora eh, gráficos o insertar gráficos a partir de datos que tenemos eh, dentro de nuestras tablas o de las planillas de cálculo que eh, hemos generado y que nos interesa poder comunicar. Este es el aspecto que vamos a tener en cuenta justamente para elegir el tipo de gráfico de acuerdo a la información que tenemos que mostrar o que tenemos que comunicar. En este caso vamos a tomar de referencia el rango de celdas eh, de datos de precio máximo y mínimo con el ejemplo de las carpinterías. Seleccionamos el rango de celdas que nos interesa y en este caso, como es un ítem al que le corresponde un precio máximo y un precio mínimo, el tipo de eh, gráfico que puede eh, sernos útil o que sería apropiado elegir en este caso puede ser un tipo de barra ya que nos permite mostrar en un eje el tipo de elementos para el que queremos considerar y en el otro eje el precio máximo y el precio mínimo, dos valores eh, variantes, fluctuantes que nos pueden este, servir para eh, referenciar a cada uno de estos ítems de carpintería. Para insertar un gráfico, para generarlo, podemos, una vez que hemos seleccionado el rango de, de celdas con la información, venir a la barra de herramientas y hacer clic en el icono de gráfico o venir a insertar gráfico. Se habilitan las mismas opciones. Por defecto, CALC interpreta el tipo de datos que hemos seleccionado y, como vemos en este ejemplo, como eh, nos puede ser útil este tipo de gráfico de barras en el que hay un rango de precios para el cual se muestra un máximo y un mínimo, fíjense que acá justamente nos está indicando la columna C, sería el precio máximo en color azul y el, la columna D, el precio mínimo en rojo. Y eh, las, los nombres de la serie de datos para el eje X serían cada uno de los valores. Eh, como es el típico gráfico que puede adaptarse a este tipo de, de serie de datos, Calc por defecto nos lo ofrece. No obstante, nosotros podemos elegir eh, ese tipo de gráfico u otro, de todos modos, el que es apropiado para este tipo de datos es este. Eso es una decisión que cada usuario de Calc tiene que tomar en función de qué es lo que tiene que comunicar. Por ejemplo, un gráfico que muestre las diferentes eh, composiciones porcentuales sobre un total no podría mostrarse o no sería adecuado mostrarlo con un gráfico de barras. En ese caso correspondería un gráfico más bien como del que conocemos como torta. En este caso vamos a dejar este que nos ofrece eh, Calc. Podemos variar aspectos, en darle aspecto de profundidad, 3D... Eh, cambiar colores o tipos, bueno, todo lo que nos ofrece para configurar. Si le damos siguiente, acá podemos seleccionar desde dónde queremos tomar los datos, si queremos cambiar las series de datos para que considere diferente. En este caso no es apropiado, si es que vamos a dejar la opción que teníamos seleccionado por defecto. Desde acá podemos tildar o destildar para que nos tome la primera fila o la primera columna como etiqueta, vamos a darle a seguir, en este caso en la serie de datos, nosotros vamos a hacer corresponder en la columna C, eh, vamos a continuar configurando los valores, vamos a mover esto para que no nos tape, eh, vamos a continuar modificando los valores que nos ofrece para configurar, Vamos a dar siguiente porque podemos modificar después los nombres de la series de datos sobre el mismo gráfico. En elementos del gráfico, en este caso vamos a ponerle título, precios, máximos y mínimos y en subtítulo carpinterías. Y podemos poner una etiqueta, como vimos recién, al eje X y al eje Y. Y si, ya que tenemos un gráfico en 3D, nos da la opción de titularlo también en el eje Z. En el eje X vamos a poner eh, tipos de carpinterías. En el eje Y vamos a poner rango de precios. Y podemos configurar algunos otros elementos como las divisiones en cada uno de los ejes, por ejemplo. Podemos cambiar de lugar eh, al, en las referencias, que esté abajo, arriba, en alguno de los laterales. Y le vamos a dar en este caso finalizar. En principio ya tenemos generado un primer gráfico. Sobre el gráfico podemos hacerle variaciones o podemos hacer configuraciones diversas. En este caso vamos a modificar, eh, el si queremos modificar, el tipo de colores. En este caso, como hemos elegido un gráfico que se muestra con eh, efecto 3D, podemos rotar, podemos cambiar eh, la visión del el punto de vista eh, de la perspectiva, para acomodarlo, haciendo clic y botón derecho sobre eh, eh, los rangos de, de, de datos y los formatos de ejes, podemos cambiar, por ejemplo, algunos aspectos como la alineación del texto, podemos cambiar datos eh, tipográficos, podemos elegir otro tipo de fuente, a lo mejor y en cada caso se va adaptando, eh, se va autoajustando, en este caso como hemos elegido con una inclinación de 45 grados, eh, y eh, que quepa la palabra completa, que están tomadas desde la columna B, bueno, el gráfico se achica automáticamente, por eso es que podemos ir regulando cada uno de estos aspectos visuales de nuestro gráfico. Una vez que hemos generado el tipo de gráfico de acuerdo a lo que nos interesaba mostrar o lo que necesitábamos mostrar, podemos cambiar aspectos por más que no lo hayamos configurado en el cuadro de diálogo. Si seleccionamos el área del gráfico con botón eh, derecho del mouse, eh, hacer eh, modificaciones, insertando y modificando eh, algunos de las eh, de las variaciones de texto que nos puede eh, venir bien, en este caso insertamos un título, le vamos a poner precios de carpinterías, como subtítulos eh, máximos y mínimos, en el eje X vamos a poner eh, tipos de carpintería, Y en el eje Y, rango de precios o rango de valores. ¿Sí? Podemos modificar el tipo de gráfico y podemos modificar el tipo de color de los gráficos, haciendo clic también eh, eh, derecho, formato de serie de datos. En opciones tenemos varias posibilidades de modificar las etiquetas, las series de datos... Eh, los, las indicaciones en los ejes, podemos cambiar también el estilo de colores, las transparencias, o sea, todo lo que es el aspecto visual, digamos, ¿Sí? lo que es este, los, haciendo clic también sobre los textos, podemos moverlos, ¿sí? también podemos cambiar el aspecto, formato de título, y elegimos eh, otra fuente tipográfica, eh, otro aspecto, otro tamaño de fuente y de esta manera generamos una forma de comunicación visual de los datos que eh, nos interesa mostrar o comunicar siempre tenemos que tener presente que los gráficos son eh, tienen que ser adecuados al tipo de datos que se desea mostrar eh, no todos los gráficos son adecuados para mostrar eh, cualquier tipo de información, sino que hay que tiene que haber una concordancia.